Hola chicas y chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo Después de haber estado viendo todas las herramientas que tenemos a disposición para la edición de las mallas A partir de ahora vamos a entrar a ver herramientas específicas que tenemos para la edición de los vértices De, de nuestras mallas Muchas de estas herramientas ya las hemos visto Así que como habitualmente os digo, voy a pasar sobre ellas, las voy a dar por explicadas y me voy a centrar en aquellas herramientas de las que aún no he entrado a, a explicaros cómo funcionan. ¿De acuerdo? Bien, en nuestra escena, entrando en el modo de edición, tenemos el menú de vértice. En este menú, las primeras dos opciones son eh, herramientas de extrusión. Ya las estuvimos viendo. ¿Vale? Así que... Eh, paso sobre ellas sin, sin entrar en detalle. ¿De acuerdo? La siguiente opción es biselar vértices, que también lo hemos visto. Y la opción de nuevo borde o cara a partir de vértices, que también hemos ido viendo con, con las herramientas de edición de eh, Maya. ¿vale? Concretamente la tecla de funciones, la F, ¿vale? y eh, lo que va a generar pues, es una nueva arista o una nueva cara partiendo de una selección de vértices. Si solo tenemos un vértice seleccionado o dos vértices seleccionados, generará una, una arista y, y si tenemos varios, pues nos puede generar una cara. ¿De acuerdo? Conectar trayectoria de vértices. Esta herramienta no os la he explicado o si lo he hecho ha sido a bola pluma. ¿De acuerdo? Esta herramienta lo que nos va a permitir... Es eh, unir dos vértices de tal manera que va a respetar el orden en el que hemos realizado la selección para eh, realizar la unión. ¿vale? Así que para que lo podamos ver me voy, a ir al modo de, eh, me voy a ir al modo de objeto. Voy a eliminar este cubo y vamos a introducir aquí un, un plano subdividido. ¿vale? Lo vamos a escalar. Y entramos al modo de edición. Bien, fijaros. Si yo selecciono, por ejemplo, este vértice con la tecla eh, mayúsculas, voy haciendo multiselección, selecciono ese vértice, este vértice y este vértice. Si yo utilizo el atajo de teclado, que era la, la tecla J, unirá los vértices en este orden, ¿vale? Yendo de aquí a aquí, para que veamos. Como lo hace, voy a seleccionar también este y este, ¿vale? De tal manera que va a unir estos vértices así, ¿vale? J, ¿veis? Y realiza el, la sección o la diferenciación de nuevas caras, la unión de los vértices, en definitiva, de esta manera, ¿vale? Vamos a hacerlo de esta manera. Voy a seleccionar aquí, voy a seleccionar aquí, voy a seleccionar aquí y voy a hacer J, ¿Vale? Y veis que sigue el mismo orden, ¿de acuerdo? Esto es importante porque vamos a ver ahora una nueva herramienta dentro del menú de vértices que no conserva el orden, ¿vale? Concretamente estamos hablando de conectar pares de vértices. Esta herramienta en esencia es lo mismo que la anterior. Yo voy a seleccionar aquí diferentes vértices, por ejemplo, estos vértices de aquí, y si hago eh, vértices, conectar pares de vértices, Veis que no respeta el orden en el que he realizado la selección. Simplemente se dedica a unir de dos en dos los vértices que he seleccionado. Eh, las siguientes herramientas que tenemos a continuación las hemos visto todas. ¿vale? Arrancar vértices, arrancar vértices y rellenar y arrancar vértices y extender. También la herramienta de deslizar vértices. ¿vale? Esta parte de arrancar. Lo estuvimos viendo en su momento, cuando estuvimos viendo las herramientas que había en la barra de herramientas. ¿De acuerdo? Concretamente, si no recuerdo mal, es esta herramienta de aquí, arrancar región. El funcionamiento es el mismo. Yo selecciono varios vértices y lo que voy a hacer es una, un, una oquedad dentro de la malla. Si selecciono la de arrancar vértices, eh, lo que va a generar van a ser aristas nuevas conservando... Eh, sin, sin generar oquedades que sería la herramienta de arrancar vértices y rellenar o bien la de arrancar vértices y extender que generaría nueva geometría ¿vale? deslizar vértices también lo, lo eh, vimos ¿vale? que lo que permitía esa herramienta era mover un vértice a lo largo de las aristas adyacentes al vértice con lo cual la doy por explicada también y vamos a entrar a suavizar vértices que la tenemos aquí ¿vale? Suavizar vértices lo que nos va a permitir es eh, realizar un suavizado en los vértices realizando un promedio de los ángulos de las caras que a los que pertenece ese vértice. ¿vale? Para verlo vamos a ver un ejemplo. Voy a subir estos vértices ¿vale? y ahora vamos a seleccionar suavizar vértices y veis que ha modificado un poquito la geometría, ha suavizado, ha destensionado un poco la geometría. ¿vale? No es una relajación de vértices, que es algo que iremos viendo más adelante en el curso, eh, simplemente suaviza la geometría. Luego hay otra herramienta también de suavizado, que es el eh, suavizar vértices, laplaciano. Os he puesto esto otra vez en español y no me he vuelto a dar cuenta. Un segundito. Bien. La herramienta que vamos a ver, que os estaba comentando, es Smooth, smooth Vértices Laplaciano. ¿Vale? O la esto realiza un suavizado de la geometría también, pero utiliza un algoritmo eh, distinto. Este algoritmo va a conservar de mejor manera los detalles más grandes dentro de nuestra geometría. Por tanto, eh, va a conservar mejor la forma general de nuestra malla, pero es un poquito más lento realizando estos cálculos. ¿vale? El menú de de la última acción realizada tiene pues, una serie de opciones que nos van a permitir eh, adaptar mejor este suavizado. ¿vale? La siguiente herramienta que tenemos dentro del menú Vertex es Vertex Crease, que esto es plegar vértices. Esta herramienta se utiliza en, en mallas subdivididas con un modificador de subdivisión. ¿vale? Para ver un ejemplo, lo que voy a hacer ahora va a ser eliminar este elemento, vale. X, Vamos a generar un nuevo elemento, mayúsculas A, voy a poner por ejemplo un cubo, le voy a dar control 3 para darle subdivisiones, incluso le voy a dar alguna más, 5 por ejemplo, ¿vale? Y voy a entrar al modo de edición, en modo de edición tenemos nuestro, nuestra malla de nuestro cubo aquí, si selecciono por ejemplo este vértice y vengo a Vertex, Vertex Grease, lo que va a hacer, una vez que le he dado, tengo que mover el, el ratón, ¿vale? Hacia arriba o hacia abajo. Y veis que eh, modifica la, la malla, ¿vale? De esa manera. Lo que hace es tensionar la malla hacia donde se encuentra nuestro vértice. Esta herramienta también está en, en aristas y te, tensiona de la misma manera hacia la arista, ¿vale? Para endurecer ciertas... Eh, caras o dar, modificar un poco la forma de nuestra subdivisión no es una de las herramientas que más me entusiasme si puedo tirar de otras pero es una herramienta muy útil también de acuerdo ahora nos queda dentro del menú vertex eh, blend for shape y propagate for shapes esto es fundir desde una forma clave o eh, propagar a formas clave y eso lo vamos a ver cuando hablemos sobre la animación y el rigging. Ya eh, estuve eh, haciendo un comentario al respecto cuando estuvimos viendo las herramientas de edición de malla, ¿vale? Las Key Shapes, ¿vale? Eh, quedaros con el concepto porque lo veremos cuando entremos en la animación y en el rigging. Ahora no quiero marearos con todo esto porque nos falta todo el conocimiento de aquello, ¿vale? Vamos a ver lo siguiente. vertex Groups. vertex Groups. Eh, también lo vamos a ver más adelante. Os voy a explicar un poquito lo que es todo esto. Pero más adelante, cuando entremos en las propiedades de los eh, de las objetos de tipo malla, hablaremos en profundidad sobre los Vertex Groups. Estos grupos de vértices eh, vienen a ser básicamente eso, agrupaciones o conglomerados de vértices. Y eh, su funcionalidad eh, es muy es muy versátil la podemos utilizar eh, tanto para eh, animación vale para determinados eh, el movimiento de determinadas zonas de nuestra malla o bien para eh, gestionar las influencias que van a tener un determinado rig ah, cuando realicemos un movimiento de un brazo o de una pierna por ejemplo ¿vale? también eh, lo podemos eh, acompasar con eh, partículas y con simulaciones de físicas, por ejemplo. Entonces, todo esto lo iremos viendo. Simplemente comentaros que aquí lo, lo que vamos a poder realizar es eh, crear grupos de vértices. ¿Vale? Por ejemplo, selecciono los que me interesan. Imaginad que quiero estos tres vértices. Y yo ahora puedo venir aquí. Vertex groups y assign to a new group. ¿Vale? Es crear o asignar estos vértices a un grupo nuevo. ¿Esto qué, qué va a realizar? Bueno, antes de hacerlo, pues me voy a posicionar aquí en la pestaña de los datos de objeto para que veáis lo que ocurre. Fijaros que aquí tenemos un panel que se denomina vertex Groups. Ahora mismo no tiene nada. En el momento en que yo haga la asignación, se va a generar un nuevo grupo aquí. vale También fijaros, tenemos aquí la shape case, ¿vale? Ya os digo, eso lo veremos con la animación y el rigging Bueno, seguimos con lo que estábamos, que me disperso. Venimos a Vertex, Vertex Groups, Assign to a New Group. Como no existía ningún grupo, solo tenía esa opción, solo podía eh, asignar a un grupo nuevo este vértice, ¿vale? Esto es este grupo de vértices. Aquí yo le puedo dar el nombre que yo quiera, etc. ¿no? Y luego ya más adelante veremos cómo podemos gestionar eh, estos grupos de vértices, cómo podemos interactuar con ellos. Bien, como ya tengo un grupo creado, si yo vuelvo a... Imaginad, selecciono este, por ejemplo. Si yo vuelvo nuevamente a la misma opción, veréis que ahora tengo más opciones. ¿vale? ¿Qué me va a permitir esta opción de menú? Me va a permitir asignar ese vértice a otro grupo nuevo o a otro grupo que ya estuviese creado, o bien quitar el, el vértice del grupo en el que se encuentra, ¿vale? Es decir, me va a permitir manipular eh, las opciones que tengo con los diferentes vértices que seleccione, ¿vale? Bien, ahí queda, no, no voy a entrar más en profundidad. Una cosa que no os he explicado de la opción anterior es que cuando utilizamos un crease, el, el vértice, la arista o la cara que tiene ese crease eh, cambia su tonalidad, ¿vale? Lo estáis viendo que está ahí en morado, ¿de acuerdo? Bien, seguimos. La siguiente opción son hooks o ganchos, ¿vale? Esto lo que va a crear es un modificador hook, ¿vale? O gancho, si lo tenéis en español. Y se lo va a asignar o bien al elemento con el que estamos trabajando o bien a un nuevo objeto que va a ser un objeto vacío, un empty, ¿Vale? Y, y nos va a permitir eh, interactuar con él. No tiene mucho sentido que os explique cómo va todo esto porque no os he explicado cómo funciona el modificador Hook. Cuando lleguemos a, a él en la sección que voy a desarrollar con todos los eh, modificadores, lo veremos tranquilamente. Así que bueno, tranquilos, no tengáis prisa y si no tenéis YouTube, echar un vistacillo por ahí, vale, rápido si sí queréis. Pero yo iré al ritmo que, que quiero marcar, quiero ver los modificadores, cada uno en detalle y entraremos a ver esto, ¿vale? Ya lo único que nos queda es la última opción, make vertex parent, y esto tiene que ver con aquello que os estuve explicando en un vídeo anterior de jerarquías, ¿vale? O de emparentar objetos. En este caso es eh, hacer vértices subordinados, ¿vale? O, perdón, subordinar vértices, ¿vale? Recordar que yo utilizaba la palabra subordinar para lo que mucha gente denomina child o hijos, ¿vale? Y para lo que es parent, eh, oh, mucha gente utiliza el padre y yo hablo de superiores, ¿vale? Bien, entonces, esta opción lo que nos va a permitir es subordinar determinados vértices eh, o subordinar un determinado elemento a determinados vértices de un objeto. vale Lo vemos. Voy a quitar este elemento de aquí. Vamos a crear, por ejemplo, voy a crear un cubo. Voy a crear también, no sé, una esfera, tal vez, UV Sphere, ¿vale? La voy a mover en el eje Y o Y si sois latinos. ¿vale? Y vamos a ver en qué consiste esto. Estuvimos viendo en aquel vídeo que yo podía tomar este objeto, eh, podía seleccionar todos los objetos que yo quisiera subordinar y en última instancia seleccionaba el objeto que iba a ser finalmente el objeto activo y e iba a ser el superior, ¿vale? Al que se iban a subordinar todos aquellos objetos. La mecánica para subordinar eh, a vértices es similar. Yo seleccionaré todos los objetos que quiero subordinar, ¿vale? En primer lugar, ya tengo seleccionada la esfera y en último lugar seleccionaré el objeto que contiene los vértices ¿vale? a los que voy a subordinar lo, lo anterior. ¿vale? Entonces ahora hago con mayúsculas clic aquí y ves que ya este objeto pasa a ser el objeto activo. Este es el que va a contener los vértices que van a ser superiores de este objeto. vale Y este objeto va a quedar ahora cuando os lo explique subordinado a un vértice o tres vértices de este objeto, ¿vale? Bien, una vez que hemos hecho la selección de esta manera, pulsaremos el tabulador para entrar en el modo de edición, porque esto lo tenemos que hacer primero en modo objeto, ¿vale? Vamos al modo de edición y yo ahora selecciono uno o varios vértices. De momento lo vamos a hacer con uno. Y no sé si os habéis fijado, hay un atajo de teclado para esta opción, que es control-P. Yo puedo seleccionar aquí directamente o bien hacer control-P, y me aparece este menú donde me está diciendo que va a realizar un, una subordinación a vértices vale le digo que sí ok vale y aparentemente no ha ocurrido nada pero fijaros veis que ha aparecido esta línea de aquí la veis no sé si la podréis ver bien vale Recordar que esa línea aparecía cuando teníamos objetos que estaban subordinados a otros objetos superiores, en este caso a un vértice, y esa línea va directamente al vértice, no va al origen de nuestro objeto. En el momento que yo paso al modo de eh, objeto, veréis que bueno, se mantiene esa línea a ese vértice. Ahora yo cualquier modificación que realice con este objeto va a tener eco en este, porque está subordinado, pero ojo, solo el vértice que interesa con el que está subordinado no toda la geometría de tal modo de que si yo por ejemplo a este objeto lo escalo en el, en el eje x veis que la esfera no varía su tamaño solo varía su posición porque lo único que se está moviendo es un vértice que, de toda la geometría al cual está asociado nuestra esfera ¿vale? lo mismo ocurrirá si, si yo roto esto Fijaros que va acompasado, respetando la distancia original que hay entre la esfera y nuestro, nuestro cubo, ¿vale? Y va acompasado a él, ¿vale? Bien, vuelvo al modo de edición y ahora en lugar de uno voy a seleccionar tres vértices, no tienen que ser dos ni cuatro, o es un vértice o son tres vértices, ¿vale? Entonces selecciono, ya tenemos uno seleccionado, hago may eh, mayúsculas. Y voy haciendo clic en otros dos vértices y vuelvo a repetir, eh, perdonad, tengo que seleccionar este y ahora este, este y ahora este. Y ahora voy al modo de edición y ahora ya con mis tres, obje, mis tres vértices seleccionados hago control P. ¿vale? Y ahora esa línea está en un punto promedio de mis tres vértices. ¿vale? De acuerdo, vuelvo al modo de objeto y aquí ahora si yo tomo mi cubo. Y lo escalo, la esfera se escala. Si lo escalo, por ejemplo, en X, la esfera se deforma, ¿vale? Está considerando los tres vértices que he seleccionado. ¿De acuerdo? Es más, en el modo de edición, si muevo cualquiera de estos vértices, mi esfera se va a mover. Mirad. ¿Veis? Este. ¿Veis? Este. Ahora, si muevo cualquier otro, la esfera no se mueve, ¿de acuerdo? Bien, básicamente con eso hemos visto todas las herramientas del menú de vértices. Así que en el siguiente capítulo lo que haremos será analizar las herramientas para las aristas. Así que nada, chicas, chicos, sed buenos, portaros bien.